Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Hoy les traigo nuevas novedades en Rilla y Recomienda. No más que decir, comencemos. Un saludo para... Raya 2 Panda Tuberti, Jorge Luis Cachalai Chiara Ace Lucilvion Naikaimi Akko Akira Ángel Gascon, Pablo Master YouTube Un saludo final para Chris YouTube 8358 Eso fue todo por hoy Recuerden darle like, compártelo Y suscríbanse al canal Si son nuevos Les invito a que se suscriban Créanme No se van a arrepentir Aquí se despide Luigi Programming YouTube Y nos vemos Hasta la próxima Adiós